Sé que te vi, mi corazón no para ver a ti, no solo grita tu nombre. No. Y tú eres la dueña en mi temido, el que necesita tu presencia. Y seré tu único hermano, solo tu amigo. Eres la dueña en mi temido, el que necesita tu presencia. It's not me. Saludos fantasías ya tienen color, es Te sé que te vi, mi corazón no para de latir, tan solo grita tu nombre.